Hola, bienvenido a esta meditación guiada. Hoy haremos una meditación invaluable para crear conscientemente tu futuro y se manifieste en el transcurso de un año. Esta es una meditación 100% espiritual que amplificará la ley de la atracción en ti. Cómodo. Puede ser en tu cama o sentado en tu lugar de meditación. Es importante que no estés muy cansado. Primero, entrarás en estado delta, donde se manifiesta la creación más rápido. pues abandonaremos todo concepto de nosotros mismos, quedando solo nuestro ser. Y por último, bajo ese estado, manifestaremos nuestro futuro a diferentes niveles. Vamos a comenzar. Cierra tus ojos y respira normalmente. Relájate y escucha el audio por un momento. Siente tu presente. Siente la vida que se encuentra dentro de ti, palpitando. Despeja todo pensamiento no deseado. en la Ahora imagina que estás sumamente pesado. Si observas, tienes una armadura. Esta armadura representa todo lo que no eres. Lo que llevas cargando a lo largo de tu vida. Vamos a despojarnos de ella. Retira el casco. Déjalo caer. El casco representa las apariencias y el estado mental. Retira la armadura del pecho y deshazte de él. Este representa los rencores, las emociones negativas, las emociones guardadas. Esta era una armadura de tu corazón Ahora solo queda Tu corazón libre Y palpitante Tira la armadura de tus brazos y manos. Esta representa las cosas que quizá hiciste mal, pero no quisiste. La culpa también representa la poca voluntad. Todo esto se cae. Ahora, eres más ligero. Retira la armadura pesada de tus caderas, estómago y espalda. Deshazte de ella. Esto representa los falsos conceptos. Ya no eres más eso, ya no eres el empleado, ya no eres el estudiante, ya no eres el rico o el pobre, ya ni siquiera tienes esa edad que tienes, ya no eres tu nombre. Ya no eres tu cuerpo. Solo eres eso que se siente. Esa conciencia que puedes sentir. Retira la armadura de tus pies, rodillas y pantorrillas. Esta representa la apatía, el cansancio, la falta de asombro. Tíralo. No lo necesitas. Estás ligero Falta una cosa más Tu espada Déjala caer Ya no estás a la defensiva Solo eres tú sin nada que ocultar. Solo tú. Respira. Ahora, visualiza un punto en el futuro, a un año. ¿Cómo te ves? ¿Dónde te encuentras físicamente? como deseas verte. ¿Cómo está tu cuerpo? Proyecta con tu mente justo como deseas experimentar la vida aún año en el futuro. Toma este pensamiento como energía, concéntralo en el centro de tu cabeza y expándelo hacia el infinito. Ahora, visualiza cómo te ves, en el futuro a un año, mentalmente. Esto ocurrirá inevitablemente. Pronto estarás viviendo ese presente. ese momento, ¿cómo está tu mente, tu percepción? Visualízalo. Este pensamiento como energía, concéntralo en el centro de tu cabeza y expándelo hacia el infinito. Visualiza cómo te encuentras espiritualmente en un año. ¿Cómo deseas que suceda? Visualízalo. Pensamiento como energía, concéntralo en el centro de tu cabeza y expándelo hacia el infinito. de qué tuviste que pasar en el transcurso de ese año para que estés en ese lugar que proyectaste todo lo que hiciste para estar ahí. Toma ese pensamiento como energía, concéntralo en el centro de tu cabeza y espándelo. Entrégaselo al infinito para que éste lo reciba. Tu proyección ha comenzado. Has encendido el mecanismo de la creación. Eres un ser poderoso que no necesita nada. El alma no tiene necesidades. Solo desea experimentar una cosa u otra para aprender de ella en este mundo. Tú ya has elegido lo que deseas. Que el destino lo manifieste. Repite mentalmente Conmigo. Seres superiores de conciencia y amor. Denme permiso de experimentar el futuro elegido. Aprenderé de él. Vibraré en amor. Yo elijo esto para experimentarme en este mundo. Gracias. Y que no se haga mi voluntad, sino la tuya, que es lo mejor para mi evolución. Gracias.